Bien. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestra sesión. Yo estoy muy contento. Debido a que muchas personas creen en el chi y creen en la energía. Creen en los efectos del campo de conciencia porque la mayoría de las personas se enfocan en el mundo material. Cuando la conciencia se enfoca solo en el mundo material es muy limitado. Cuando tenemos problemas en el cuerpo, Hospital. solo pensamos en medicina, hospitales. You course, that you si te unes a esos cursos, es porque tú crees que Everything crees. Tú crees en el Chi. Todo es Chi y sabes que is. todo es Chi. Nosotros creemos y practicamos juntos y sabemos que cuando practicamos juntos podemos cambiar el estado del Chi y somos capaces de hacer el cuerpo de Chi más armonioso y más saludable. También creemos que vea. Imposible usar nuestras conciencias para realizar cambios a nivel del chin. Hoy quiero guiarlos para que usen nuestro campo de conciencia con el objetivo de sanar el mundo y sanar el cuerpo en el interior de cada uno. Cuando nuestra conciencia tiene esa información básica, creer se vuelve muy fácil. Si hoy estás en este curso, significa... Que tú realmente has abierto ya el corazón hacia nuestro campo de conciencia. Muchas gracias. Bien, ahora cerramos los ojos. Con una sonrisa en la cara. Experimentamos que nuestras conciencias inmediatamente vienen al interior. Vienen al interior del centro de la cabeza. A este se le llama el Palacio Shenji solo esta práctica puedes sentir a través de esta práctica que tu conciencia se vuelve más enfocada y más en paz y el chi en ese momento empieza a venir al interior del cuerpo Usualmente nuestra conciencia está enfocada en el exterior. Energy, good control, outside. Y todo el tiempo la energía interna se va hacia afuera. Ahora estamos entrando en el interior. There's no hay energía que viene to interior. Y la energía del mundo exterior también comienza a entrar El mundo exterior hacia el interior. Así que nos mantenemos en el Palacio Shenji. Puedes sentir qué es lo que sucede en tu vida. Needs to Primero sientes que la conciencia se ha vuelto más pacífica, más apacible. You leave Dejas los apegos you al mundo exterior para entrar en tu interior. Insider become very safe y te and you feel. You can feel it's the same as an energy. En ese momento, puedes sentir que todo lo que está alrededor de ti, algo especial, viene a tu interior. Nos mantenemos en el Palacio Shenji. Shenji. Silenciosamente, con una sonrisa. Cuando decimos Shenji, sentimos que una vibración sutil sucede en la cabeza. You enjoy this vibration. Disfruta vibración sutil. Yeah, consciousness merge with your head inside the chi. La conciencia se funde con head el chi in en el interior de la cabeza, y the chi en el interior de la cabeza se vuelve más armonioso. You know y al mismo tiempo el chi universal viene al interior y se concentra más y más. Es más abundante. Nos relajamos. When you observe your head in space, Cuando observas el espacio interior de la cabeza, you feel, this space is beautiful. puedes sentir que ese espacio es muy bello. You love this space. Amas ese espacio. Y si tienes esa uh, actitud, The gentle la vibración make your head the gentil va a ser que el interior de la cabeza se vuelva más saludable you feel puedes sentir Love que el interior es muy puro el amor y la alegría está ahí Poco a poco, a través de la vibración pura, pure toda la cabeza se vuelve chi puro. Okay. El espacio interior de la cabeza se March abre in y se funde en el universo infinito. Siente el chi puro y vacío universal. Observamos y experimentamos la vacuidad infinita y pura. y te mantienes diciendo Shenji silenciosamente todo el universo es como el chi todo el chi universal Chinese, Asian en la sabiduría antigua de China, las personas muy sabas decían que era todo el universo. Y la ciencia moderna también, también piensa que todo es energía, todo es vibración. The energy flows through the whole universe everywhere. La llena todos los del the whole universe energy always merged and transformed with our life. La energía del universo todo el tiempo y siempre se está fundiendo con la energía de toda la vida diaria. Pero nosotros no sabemos que esto no sucede en la vida diaria, Pero en el nivel de realidad más elevado está sucediendo cuando nos fundimos con el chi universal nos transformamos y toda nuestra It vida cambia. Eso es el trasfondo de todo fenómeno físico. Problem, cuando tenemos un problema the, problem. pensamos siempre que tenemos un problema When físico. Y por eso necesitamos ir al doctor. Course, right. Y eso es verdad. Now, Pero ahora estamos aprendiendo que hay un And principio más clear. elevado. Que tiene que ver con la energía. En el momento presente. And, uh, energy, energy, okay, the, Nosotros y la energía universal nos estamos fusionando, fusionando juntos y transformando. The y ahora nos disponemos a aceptar esa transformación. Our, Pure consciousness nuestro estado de conciencia pura kind of this transformation puede guiar esa transformación a, a very de una manera muy, muy armoniosa. Our heart El interior de nuestro corazón información la información como la información with de amor universal o felicidad. Con esa información vamos guiando la That's transformación para crear una vida bella y saludable. So Cuando nos fundimos Believe con el the... universo. Sí. Necesitamos ver cuál es el estado de nuestra conciencia y qué información tenemos en nuestra conciencia. Porque el estado de la conciencia y la información genera una transformación consciente. Y esta es solo la esencia de todas las prácticas. Gestionar el estado de nuestra conciencia y transforma la transformación y la información transforma todo nuestro cuerpo y nuestro chi Transforma nuestras emociones transforma our older trauma. A, y transforma nuestros traumas antiguos. Transforma y sana todas las memorias. Puede sanarlo todo, todos los niveles de la vida. Merge. With the infinite La conciencia se funde con el universo yeah, infinito. The, y tenemos que ver en qué estado está nuestra conciencia. Está muy pura. Muy pacífica. It's a to the se entrega al universo, confía, se rinde al universo. Because um, there is a powerful harmonious information order. Porque es, universe. porque es una instrucción, una orden. De de información potente y armoniosa del universo. Proviene de la evolución histórica del universo. Esa orden, esa información, in in es capaz de organizarlo well. todo en el universo, en un estado de una manera armoniosa. La vida humana es solo una pequeña parte en el universo. Our consciousness can merge with the whole universe. Nuestras conciencias pueden fundirse con todo This el universo. Y. El estado de la conciencia, su núcleo, manifiesta las leyes del universo. Y cuando esto sucede, cuando despierta ese orden armonioso universal, tendremos una vida armoniosa y saludable. Entonces esa vida sigue las leyes del universo, las leyes centrales. Nos rendimos al espacio universal infinito. Confiamos, cuando confiamos en la sanación universal, realmente te fundes con ese infinito y poderoso orden universal. Y ese It orden your body inside. All the inside. hace que todo All el cuerpo en el interior, los órganos y las células, se vuelva a un sistema ordenado de información. So in Chinese, the La cultura... Antigua de, de China value, human, merge decía que era muy valioso que la humanidad se fundiera con el universo. Los antiguos maestros que todos estamos en el Everybody universo que cada uno es un pequeño I mean, the, the universo y ese pequeño universo y el gran universo son uno. Debido a que tenemos esa idea de completud, de integridad okay. so en nuestra cultura china. Today, Chinese culture a esto se debe que la cultura tradicional sea tan poderosa en todo el mundo, la, la cultura tradicional china. Porque esta cultura se ha enfocado en la completud, en la integridad, en la totalidad. Cuando te enfocas en la totalidad, podrás crear armonía, salud. Podrás crear una vida hermosa. Experimentamos... La vacuidad infinita y pura Relax. llena de amor universal y felicidad. Nos relajamos. Now realize who is uh, observing the emptiness of the universe. Ahora, eh, nos damos cuenta de quién está observando la vacuidad okay. del universo. Es nuestra conciencia pura. La conciencia pura se funde con el universo. Y todas las conciencias puras de todos nos fundimos juntas. Este es nuestro campo de conciencia pura. Merge with each other, Las conciencias puras de todos se funden unas con otras y se sostienen, se apoyan, corazón a corazón. In this pure consciousness field, in ese campo de conciencia pura, the information is a universal love. La información es amor universal y felicidad. The pure consciousness field already become a very powerful. El campo de conciencia pura. Ya es muy poderoso. En el interior, la información conecta y constituye ese estado de amor universal y felicidad. Constituye un campo de conciencia, un campo de información. Chi field. Y así creamos un armonioso campo de conciencia, campo sí. de chi. Our field and the universal chi and well. Sentimos que nuestro campo de conciencia y el chi puro, universal, the son uno. And the Make the consciousness, make the universe become conscious. Y la que and the and the. And the and the. And se vuelva nosotros nos ofendimos, ofendimos al universo y seguimos ese amor universal. Ese es un aspecto, el otro aspecto es que nos unimos a la transformación del universo, ese estado de conciencia universal. The nature creation and the consciousness creation. creation natural. y la creación consciente se vuelve una. Nos relajamos. De Pure, Nos mantenemos en ese estado de campo de conciencia pura, un estado de universo consciente. Relax more more. Nos relajamos más y más. This is a way to harmonize our consciousness information. Esta es la manera de armonizar la información de nuestras conciencias. So si nos mantenemos durante mucho our tiempo memories, eh, en este estado, memories, todas las viejas memorias... Se van a volver, se van a transformar, mantenernos en este estado largo tiempo, disfrutando, sintiendo los bloqueos y los traumas en el marco de referencia. mantenemos durante tiempo en este estado, el marco de referencia empieza a quedar libre. Y se vuelve un marco de referencia natural. Nos mantenemos en este estado largo tiempo. All the emotional blockages, uh, y esto nos permite que todos los viejos bloqueos emocionales, memory, las memorias emocionales, desaparezcan de forma natural. Manteniéndonos en este estado largo tiempo. Now, todo el cuerpo de chi se volverá armonioso, a un orden armonioso del universo, al orden armonioso del campo de conciencia y de información, y directamente este orden armonioso va a transformar nuestro cuerpo de chi. Field, Ahora, nuestro poderoso campo de conciencia siente el interior del cuerpo y siente su transformación. Solo observamos. The universal order el orden armonioso universal transforma el cuerpo de chi. Antes quizás tenías algún problema. Eso se debe a que el chi, la información... Están en un estado de desorden. Ahora necesitamos comprender que el universo creó esta vida, cada vida, con un, basado en un orden armonioso. Our life inside should be in a harmonious order. Y nuestra vida en su interior debe Then mantener ese estado armonioso, ordenado, para tener una vida saludable. Everybody should Enough of life. Todos debemos tener un vínculo suficiente con la vida what we think, porque what lo que we pensamos y lo que hacemos y lo que necesitamos influye sobre el orden armonioso de la vida influye sobre el orden armonioso de la vida entonces la vida empieza a entrar en desorden. La información del orden armonioso está en nuestro ADN. Ahora estamos conectando con esa información original. información original. Y esa información también está en el universo. Siente que todo el chi del universo viene al interior del cuerpo y se funde y transforma todo el chi puro en el interior Ammonious del cuerpo. The is el orden armonioso se restablece And feel our pure consciousness feel. y sentimos nuestro campo de conciencia pura y que, que trabaja junto con el so chi puro universal chi y va a través de todo el cuerpo de chi. Observamos todo el cuerpo de Chi. Sentimos el campo de conciencia pura e infinita. Fundiéndose con su poder a través de todo el cuerpo de Chi. It's very, very, very clear, very y experimentamos como ese campo de conciencia es muy puro y armonioso. Uh, La información now. en ese campo de conciencia es amor universal y felicidad. El orden armonioso universal, el campo de conciencia y el campo de información, todos los tres se funden con el espacio interior del cuerpo de Chi transformando. Transforman. transforman todos los niveles de chi se vuelven armoniosos. We are the Nosotros y el universo y el campo de conciencia somos uno. muy armoniosos. Now, it's just the focus on the the Ahora solo of the nos enfocamos que el campo de conciencia está transformando nuestro the the cuerpo de chi. The space, el campo de conciencia va al espacio interior de la cabeza transform on, transformando cada pequeña parte a un nivel muy profundo. Nuestro poderoso campo de conciencia va a través del espacio interior de la cabeza de una forma muy sutil todo se vuelve vacío a un nivel muy profundo. El espacio interior de la cabeza se abre. Las células cerebrales se abren vacío. se abren completamente se funden en el campo de conciencia armoniosa el espacio interior de los ojos se abren. se funde en el campo de conciencia infinito. El campo de conciencia va al espacio interior de los oídos. Se abre. El vacío se funde mm. en el campo de conciencia pura. El campo de conciencia uh, observa el espacio uh, interior de la nariz. Con una sonrisa interior. Sentimos el amor universal. Okay. Abrir. Se funde en el campo de conciencia. Uh, you know, Observamos el espacio interior de la boca. El campo de conciencia va a lo profundo, a un nivel muy sutil. Okay. El interior de la boca se abre. Observamos el espacio interior, And the... oh, okay. el vacío se abre. The the Observamos todo el espacio interior de la cabeza. Head the bed, the el espacio interior de la cabeza se abre, se funde en el profundo e infinito universo y en el campo de conciencia. Sí, Sentimos sí. la información de felicidad y amor universal, esa información sí, que es forma un campo. Transforma. El espacio interior de la cabeza se transforma. transforma. Se transforma. The, decimos x H, suave, xu. silenciosamente. shu significa vacío. hua significa transforma. Transforma en un bello estado de salud. El espacio interior de la cabeza es grande como el universo. El orden armonioso se restablece. Mm-hmm. Gen -tree, gen -tree. Muy, Muy suave bien, gentilmente. y gentilmente movemos el gran espacio de la cabeza. Observa. Cierra los ojos y sigue. El interior es brillante. Muy ligero. El poderoso campo de conciencia viene al interior del espacio del cuello observando el interior muy profundamente. El espacio interior del cuello Empty. Se vuelve vacío. Observamos la traquea, la garganta, And all. la nuez de Adán. Observamos la traquea, de Observamos el interior de ese espacio, muy puro. Observamos las vértebras cervicales. Todo el interior del cuello es un, sutil, un espacio muy sutil and vacío Open. abierto into the se funde the en el orden armonioso del universo and to learn all the information here se mm. hunde con el campo de información de felicidad y amor universal eh wow Vamos a través del interior muy profundamente. Ese nivel muy profundo y el universo infinito son uno. <tose> Huy silenciosamente. Si, uh, through, Sentimos que And nuestra conciencia va a través de ese espacio. Ese espacio se funde con todo el campo de conciencia. The es more powerful. El campo de conciencia se hace más poderoso que las conciencias individuales. El campo de conciencia se funde con la totalidad del, del universo y crea un orden y una completud armoniosa y ordenada. El espacio interior del cuello. The, the en su profundidad es un universo infinito. Mm -hmm. Relajamos. Relajamos. Se vuelve un orden armonioso muy saludable. Nuestros campos de conciencia observan a través del espacio interior de los hombros y los brazos. Relax. Relajamos. Yeah, los brazos de Chi desde el interior se abren. Vacíos. Siente y confía. Confía en el orden armonioso del universo. Y que está ahora en el interior, transformando el interior. Siéntelo porque está sucediendo. And open. Expandimos y abrimos. And Todo el espacio interno de los brazos se abre. Se abre a un nivel muy, muy profundo. Abierto. March with the se funde con nuestro poderoso campo de conciencia mundial. Siente este nivel muy sutil. Very, very muy, muy armonioso. Mm, wow. Vacío. Uh, wow. here. Here, Sentimos que nosotros somos Campo de conciencia pura. We are pure consciousness. Nosotros somos conciencia pura. We are the pure Nosotros somos el campo de conciencia pura. We are nosotros somos amor universal. Nosotros somos felicidad. Observamos a través del espacio interno del pecho. Siente ese bello campo de conciencia, viene al espacio interior del pecho. Observamos a un nivel muy profundo y muy sutil. El espacio interior del pecho okay. se abre. Okay. Your consciousness lungs, the inner spirit, okay. El campo de conciencia pura va a observar el espacio interior de los pulmones, se abre. Lungs, spirit, okay. El espacio interno de los pulmones se abre. Y observemos a través del espacio interno de las mamas. El espacio interior de las mamas se abre. Okay. El campo de conciencia observa a través del espacio interno del corazón. Relax. Relajamos. Okay. todo el espacio interno del pecho oh girl. Oh girl. siente el campo de conciencia pura con el amor universal y la felicidad desde lo más profundo del espacio interno oh, del pecho. Okay. Oh, level, a un un profundo y sutil. Oh, okay. El interior es un espacio muy sutil que se transforma. Sentimos todo el universo armonioso con el campo de conciencia mundial. Está en el espacio infinito del interior del pecho. Mm. Wow. and Transforma. Transform. Wow. Wow. Okay, no es el espacio interior del pecho. Very big, as big as work, uh, es tan grande como el universo. Bueno. Bueno. Observamos, el interior se ha vuelto muy armonioso, muy saludable. Amamos ese espacio. Is ese espacio es bello. El campo mundial de conciencia infinita y pura. Observa el espacio interior del corazón. And you observe inside a deep, a deep observas el interior muy profundamente. You know, so open, el interior open. se abre, se abre. Into infinite field. Se funde en el campo de conciencia infinita. Universe. Se funde con el universo infinito. Ahora vamos al espacio interior del abdomen y se abre. Se abre. El espacio interior del hígado y la vesícula biliar se abren, empty. vacíos. Vamos muy profundamente a la vacuidad interna. Observamos el espacio interior del páncreas. Vacío. Vamos a través del interior. Ah, bien. Se funde en nuestro campo de conciencia infinita. Experimentamos que el campo de conciencia muy armonioso, muy estable, muy poderoso. This is a Esto es el amor universal, el campo de conciencia de amor universal. El páncreas se funde en ese campo de conciencia sutil y transforma, se transforma. Sí, observamos el espacio interior del bazo observamos a un nivel muy sutil, vacío With, uh, el vaso se funde con nuestro campo de conciencia. Observamos el estómago. El estómago se funde en el interior del campo de conciencia. Observamos a un nivel muy sutil que el espacio interno se vuelve muy puro? El campo de conciencia observa el espacio interior de los intestinos. Vacío. Abierto. Observamos el espacio interior de los riñones. Un vacío abierto. Se funde en el campo de conciencia infinito. Observamos la vejiga y el sistema reproductor. Nuestro campo de conciencia va al interior transformándolo todo. Y okay. el espacio interno se abre y se funde con ese campo de conciencia pura. Okay. Abierto. Todo el espacio interior del abdomen. Se ha vuelto muy puro, muy sutil. Se ha vuelto universo, puro y sutil. Se funde con todo el campo de conciencia. Okay. A un nivel muy sutil. Oh, universo infinito mm. wow. Sentimos que se And ha vuelto beautiful. muy puro, muy saludable y bello. Universal Sentimos el amor universal. Profundamente el interior se abre. Yeah. Con una sonrisa interior, vamos a todos los niveles internos y todo se envuelto saludables y bellos relajados sentimos el espacio interno es infinito muy hermoso Of the el campo de conciencia observa el espacio interior de la columna vertebral, vértebras cervicales, empty. vacías, okay. abiertas. observamos las vértebras torácicas relax, relajados vacío abierto observamos las vértebras lumbares, la articulaciones sacroilíacas y, y coxis, Masío, okay. abierto, observamos todo okay. el espacio de la columna vertebral abierto, okay. abierto. Yeah, here, Yeah. Siente el campo de conciencia pura. El espacio interior de la columna is very healthy. es muy saludable. Mm -hmm. wow. Wow. So, oh, todo el espacio interno de la médula. Sí. Ah. El campo de conciencia observa los glúteos, el espacio interior de los glúteos. Observa la articulación de caderas, muslos, su espacio interno, vacío. El interior a un nivel sutil, okay. se abre. You are our consciousness Sentimos nuestro campo de conciencia. Like space, El espacio interior de okay. las piernas se funde con nuestro campo de conciencia y se abre. Right, mm. El espacio wow. interior de las piernas. Mm. Wow. Wow. You come away. Is, hmm? se vuelve muy Perica. armonioso, muy saludable. The whole the Observa todo el espacio interior del cuerpo de Chi. Okay. Todo el espacio interior del cuerpo de Chi se abre. El campo de conciencia pura observa el, interior, observa el interior y se Mentira mantiene. More more. Y naturalmente el espacio interno se abre más y más. La conciencia pura se funde a un nivel más profundo. Oh, she's, she's her... Todo el espacio interior del cuerpo de Chi se abre. Oh, very pure, very muy puro, muy bello. Oh, the cell you know, Todo oh, el espacio interior okay. de las células se abre. Oh. Oh. With the laws of universe. Se armoniza con las leyes del universo. March with the harmonious order of universe. Se funde con ese orden armonioso del universo. March with the for harmonious Se funde con nuestro campo de conciencia puro y pacífico And y armonioso. Uh, Se funde con el campo de información, de amor universal y felicidad. Mm. Wow. Siente a un nivel muy profundo el espacio interno. Cuando observamos a un nivel muy muy sutil, sentimos que está vacío. Emptiness, eh? La vacuidad Is the whole the emptiness. es la vacuidad de la totalidad del universo. Mm. Sí. Wow. wow. Es un nivel muy puro. Ah, no. Todos nuestros cuerpos de Chi se vuelven uno. Mi cuerpo de Chi en un nivel yeah. puro y tu cuerpo de Chi en they un nivel puro es el mismo. Y todos nos fundimos MVP con el universe. puro universo. Es lo mismo que el universo. The whole universe is in a pure consciousness and fear. Todo el universo está en el campo de conciencia pura universal. Conscious universe. Es el campo de conciencia universal puro. In the whole universe. En la totalidad del universo. To Siente que sucede el amor universal y la felicidad. Hmm. un. Um, very deep. Very pure. Sentimos a un nivel muy puro, muy profundo ese espacio vacío. Um, The the whole natural world. Human society, Nosotros and, y todo el mundo natural y la sociedad humana somos uno, muy puro. todo es muy is puro, one pure es In solo space. un espacio puro, In this infinito, space. y en ese espacio puro, Still, nos purificamos a nosotros mismos, armonizamos, y al mismo tiempo estamos armonizando y purificando el mundo, el universo. Te purificas a tu mismo y purificas al mundo un Mundo puro y tú eres lo mismo. A un nivel muy puro y muy, muy fino. Muy profundo. Sentimos ese espacio infinito relajado. Beautiful. ¡bello! She, very, very pure. She, She Quiere decir que se vuelve muy puro. Y va a un nivel muy, muy profundo. ¡Wow! wow. Very beautiful. ¡Todo se vuelve oh, muy bello! Entire. Se vuelve una... Completud, armoniosa y bella. Mm. Ah. siente esa completud universal está en nuestro bello y puro campo de conciencia sí. oh. Decimos wow, very, very a un very nivel awesome. muy sutil y todo el mundo se vuelve muy organizado, muy armonioso. Nos relajamos más y más. Nos rendimos a ese universo armonioso. Nos rendimos al campo de conciencia armonioso. Nos rendimos, nos entregamos a lo más puro de tu ser. Relajado. maybe your smile conna sonriso interior ah yo en universo higher observamos la completud de todo el universo we the whole pure consciousness we observamos la totalidad del campo de conciencia completamente saludable saludable Observamos nuestro cuerpo de chi, el espacio puro interno. Ese espacio y el universo son uno. Ese espacio es muy hermoso, muy saludable. To... Vacío. Relax. Relajado. It's a beautiful universe. It's Siente que ese bello Universo respira suavemente. La respiración del Universo, respiración del universo es muy gentil, muy suave. Bien. Si estás en un estado muy bueno y tienes tiempo, puedes continuar en este estado, en este armonioso estado de completud, disfrutando de la respiración del universo. mantenerse este en estado largo tiempo por ejemplo para que la transformación part, vaya cada vez más profunda más profunda okay. bien la Bien, voy a finalizar. Y dependiendo de su tiempo, pueden continuar con esta meditación, disfrutándola a nivel más profundo. Lo mismo decimos.